Ante él los enemigos caerán oh, oh, oh, oh. Grita fuerte la victoria Ante él hey, alce todo la voz Canta y danza al trumbo del Señor Porque Jehová baja el enemigo derrotó El Dios de Israel es nuestro campeón Su diestra la victoria conquistó Como incienso la alabanza sube ante él él lucha por nosotros a vencer, oh, oh, oh, grita fuerte la victoria ante él, hey. alce todo la voz. Canta y danza al trupo del Señor, porque Jehová al enemigo derrotó. El Dios de Israel es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá. Él guía a su pueblo en la batalla, ante los enemigos, enemigo de cadera, oh, oh, oh, oh. grita fuerte la victoria de él, hey, hace todo la voz, aleluya, canta y danza al truco del Señor, porque yo va al enemigo de Ros. Vale, que encuentro campeona, su diestra, la victoria conquistó. Como sola la alabanza sube ante él, de luchar por nosotros a vencer. Oh, oh, oh, oh grita fuerte la victoria de él, hey, al sector la voz. Canta y danza al truco del Señor, porque yo va al enemigo derroto. Oh, oh, oh, grita fuerte la victoria de él, hey, al sector la voz del Señor, porque yo va al enemigo el Dios de Israel el Dios de Israel es poderoso pero Dios no perderá el su en la batalla ante él los enemigos caerán oh, grita oh, oh, oh, oh. fuerte la victoria ante él ¡Hey! hace todo la ¡Sí, señor danza al triunfo del Señor, porque Jehová al enemigo derrotó. El Dios de Israel es nuestro campeón, su dios es la victoria conquistó. Como hicierse la alabanza sube a ti que lucha por nosotros a vencer. Grita oh, oh, oh, oh, fuerte la victoria ante Él, ante todo la Porque yo va al enemigo derrotó. ¡Woah! Grita oh, oh, oh, oh. fuerte la victoria ante él. Hey. Hace todo la voz. Canta y danza al grupo de Señor porque yo va al enemigo derrotó. ¡Woah! Oh, oh, fuerte la victoria ante él. Hey. Hace todo la voz. Canta y danza al grupo del Señor porque yo va. El enemigo derrotó Porque yo bajo El enemigo derrotó Hoy puedo danzar Con libertad Porque soy su hijo Porque soy su hijo Hoy puedo danzar Con libertad Porque soy amado soy amado, Aleluya. Glorificamos al Rey, Aleluya. Santo sea el Señor. Hoy puedo danzar con por mi beta, porque soy. Porque soy amado Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu río Hay sanidad en la casa Podemos sí, Señor Podemos sentir tu gozo Podemos sentir tu Sentir, podemos sentir tu río, hay sanidad en la casa, queremos dar sí señor, aleluya, podemos sentir tu gozo, podemos sentir. me Se pueden imaginar el cojo del jueves, se pueden imaginar ustedes el cojo del jueves, el cojo que estaba en la puerta hermosa 40 años, se lo pueden imaginar, aleluya, se pueden imaginar estando inválido 40 años sin poder caminar, sin poder brincar, sin poder danzar, aleluya, y que Dios te sane, y que tengas la libertad para poder soltarte y entrar en la casa de Jehová, saltando y glorificando al rey de reyes y señor de señores. Aleluya. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad, en la casa queremos alzar, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad. como de una melliza le aseguro que si tuviera una melliza tuviera una tocando aquí al frente y la otra por ahí a todas. Dios es hermoso Dios es bueno cuando nos ven a nosotros sudando así, gritando así, adorando así, es porque nosotros hemos experimentado algo que no ha sacado de donde estamos donde ya no estamos por obligación en el mismo lugar donde ya Cristo dijo mira las cadenas son sueltas aleluya. recoge tu lecho y sigue andando aleluya. cuando Dios dice hey levántate toma tu lecho y anda y al contrario en vez de tomar el lecho y andar tú entras en la casa de Jehová y le das gracias porque por fin me has hecho libre aleluya. oh gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya ese es el amor de Cristo en nuestras vidas no es nada más ni nada menos Dios está siempre dispuesto a rescatarnos Donde quiera que estamos Es lo hermoso del amor de nuestro Dios Que Él está dispuesto a rescatar A rescatar no importando dónde te encuentres, Él está dispuesto a rescatar. No importando cuánto pecado, cuánto error, Él está dispuesto a rescatar. No importando, no importando, no importando lo que hayas dicho, lo que hayas hecho. Él está dispuesto a rescatar, a rescatar, a rescatar, a rescatar. Aleluya. No estás escondido No ha habido un momento que te haya olvidado Hay esperanza Sí Señor, gracias Dios. en tu lamento en tu quebranto escucho tu clamor al suspirar cuando me susurras que no puedes más Enviar En la noche más oscura Te encontraré Te rescataré Hallaré hasta encontrarte En medio de la lucha más profunda Te encontraré eres No ha habido un momento que te haya olvidado hay esperanza en tu lamento en tu quebranto escucho tu amor al suspirar dice Jesús cuando me susurras que no fue más profunda No estás solo, no, no, no, no. Seré tu respuesta, seré tu reposo. Escucho tu llamado. Él está pendiente de ti cuando me Señor, y nosotros respondemos a ese llamado, respondemos a ese comentario, respondemos a esa palabra. Sí, Señor, respondiendo, levantando nuestras manos, reconociendo que no importando las circunstancias en las que nos encontramos. Tú siempre recibas la gloria, tú recibes la gloria porque sabemos que las cosas no se van a quedar así, va a haber cambios. Quizás tendremos que esperar y nos desesperamos en el esperar, pero no importando tú sigues recibiendo la gloria porque tú eres fiel y sabemos que tú has de obrar Señor. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero quiero levantar a ti, mis manos. Maravilloso. Aquí está obrando, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Y sí, aquí estás, aquí está obrando, obrando. ¡Gol! Aunque no pueda ver Pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando, oh, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, siempre estás, siempre estás sobrando, siempre estás, oh aunque no pueda ver. Aunque no pueda verlo, siempre estás, siempre estás, sí, siempre estás. Oh, aunque no pueda ver, no puedo, aunque no pueda ver, no puedo. Siempre estás, tú siempre estás. Tú siempre estás. Milagroso, tú cumples promesa. Así sí! Eh. Hablaba con mi hermano Matthew en esta tarde, antes de comenzar el servicio. El pueblo de Israel duró 40 años en el desierto. ¿Sabe lo que son 40 años dando vuelta en un mismo lugar? Y a veces nosotros nos quejamos porque tenemos que esperar un mes. Nos quejamos y nos aguitamos porque tenemos que esperar un año nos desalentamos porque tenemos que esperar 15 años y el pueblo de Israel duró en el desierto 40 años para poder pasar su proceso te decía mi hermano Mateo es nuestra meta ser como Josué es nuestra meta ser como Josué Josué a pesar de lo que veía pasar En el pueblo se mantuvo ahí al lado de, de Moisés Se mantuvo y aprendió lo necesario Se mantuvo de quien se tenía Que mantener No se fijó en lo que decían los demás No se fijó en lo que sucedía A su alrededor Y por eso Dios lo bendijo Aleluya, por eso Dios fue fiel Y una nueva generación Entró a la fuera fue metida Aleluya No nos cansemos de esperar que nuestro Dios no es hombre para que mienta Él no es hombre para mentir Lo que Él dice, Él lo cumple Lo que Él dice, Él lo cumple Tardará, tardará un poco Tardará un poco la visión Pero lo que Él dice, lo que Jehová dijo Lo va a cumplir, lo va a cumplir, lo va a cumplir Lo que Él dijo de ti, lo cumple No importando Él lo cumple No importando tu proceso, Él lo cumple Oh, oh, oh. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, siempre estás Tú siempre, siempre estás, aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, siempre estás Aunque no pueda haber, está sobrando, aunque no pueda haber está sobrando, siempre está sobrando, siempre estás, siempre está sobrando, milagroso, tú cumples promesas, mi Dios, así es tú milagroso milagroso cumples promesas, mi Dios, así eres tú. Gracias Padre, aleluya. Gracias, gracias, Señor, gracias Padre. gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás pendiente estás pendiente a nuestras oraciones gracias Señor, gracias Jesús, Dios le bendiga Dios le guarde y hasta aquí nuestra parte en esta noche, aleluya Santo Jesús, aleluya nuestro Dios es fiel, aleluya nuestro Dios es fiel, es fiel es fiel, aleluya Él si Él es, fiel. Sí, él es fiel. Amén, amén, amén, nuestro Dios es fiel, amén, amén hermanos, tenemos dos partes especiales, la primera se la vamos a dar a la hermana Génesis, Aleluya. adoramos al rey, aleluya, amén, que Dios bendiga hermanos, amén, amén, Voy a tonar un, una alabanza Aleluya. con la ayuda de Dios. Amén, amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Ni la muerte pudo detener tu poder and say Dios bendiga a nuestra hermana aleluya, Génesis amén, y a su amén, hermana Yasmin. Amén. Amén, amén, amén. Dios. Yo bendiga a nuestros jóvenes. Sí, Señor. Dios me la bendiga a cada una y aleluya. a cada uno. Sí, Señor. Amén. Ahora la segunda parte es para la hermana Paula. Amén. amén. Que Dios la bendiga más. Amén. Amén. La bendiga, oh, señor. Aleluya. Te adoramos, Dios, bendito y poderoso Señor. Aleluya. Dios los bendiga hermanos amén. amén, amén Aleluya Gracias Dios Quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Necesito estar contigo Necesito adorar Dios Aleluya. bendiga a nuestra hermana amén. Paola. Amén, amén. amén. Dios Señor. me bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Amén. amén. Ahora con todo nuestro entusiasmo vamos a levantarnos y orar para diezmo y ofrenda. Aleluya. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. No escucho ningún amén. <risa> <Talco>. <risa> amén. Aleluya. Oh Señor Jesús, venimos ante ti Padre Celestial, dándote la honra y gloria, dándote la gracia Padre. Porque tú nos has dado empleo, Padre. Gracias por nuestros empleadores, Señor Jesús. Gracias por la oportunidad de poder diezmar y dar ofrenda, Padre Celestial. Señor Jesús, miras esos hermanos que no pueden dar, Señor Jesús. Abre nuestros ojos para nosotros poder ayudar, si tenemos que ayudar. Pero si eres tú el que quiere glorificarte, amén, Señor. Te presentamos nuestros diezmos y ofrenda en tu nombre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.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 Dios qué bueno es Jesús que por mí murió en la cruz mis pecados perdonó. Sí a su nombre, y a su nombre, sí a su nombre, y a su nombre, oh a su nombre gloria, a su nombre, sí a su nombre gloria, a su nombre. Dios qué bueno es Jesús que por mí murió en la cruz mis pecados perdonó a su nombre, tío qué bueno es jesús que por mí murió en la cruz, mis pecados perdonó, y a su nombre, sí a su nombre, a su nombre, sí a su nombre gloria, a su nombre, hoy a su nombre gloria, a su nombre, sí a su nombre gloria, a su nombre, dios sí, oh, qué bueno es jesús que por mí murió en la cruz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 Sí, a su nombre gloria, a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Oh, sí, a su nombre, y a su nombre, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Oh, qué bueno es Jesús, que por mí murió en la cruz, mis pecados perdonó. Y sí, a su nombre, oh, qué bueno es Jesús, que por mí murió en la cruz, mis pecados, perdón, si sí, a su nombre, si sí, a su nombre, gloria, a su nombre, a su nombre, hoy a, a su nombre, a su nombre, si a su nombre, a su nombre, sí, a su nombre, amén, aleluya, Dios le bendiga, Dios le guarde. ¿Se pueden Ay, pues. sentar, hermanos? Aleluia. y ahora prepararnos para el plato preferido vamos a recibir palabra de Dios pongan su oído sensitivo para, para que Dios le hable a su corazón amén amén. Amén. amén amén. tenemos que recibir y escuchar la palabra y... amén ahora está con nosotros nuestro pastor Ben Delgado, amén, Dios me lo bendiga hermanos bendito, Den un aplauso grande al Señor amén Oh, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Eh, ¿Cantamos otra vez? Ah, bueno, si va a cantar, si no, no cantamos. Ah, eh, me excuso por mi tono de voz y ojalá que pueda terminar. Mi intención no es hablar mucho hoy. Ah, lo que quiero es adorar a Dios. Gracias a los líderes, los eh, diáconos que... Uh, me dijeron pastor usted lo tiene que predicar nosotros lo hacemos y uh, yo lo sé pero eh, eh, hay algo en mí Aleluya. que me dice <ríe> uh, hay un coro que la música la letra y la música pero aquí nadie lo sabe tú eres la letra y la música ese? ¿Sí? Sí, sí. pero me gustaría que lo, que lo aprendiéramos porque tiene que ver uh, con el aquel de que de Dios es la letra, es la música y que Él nos la da a nosotros y luego nosotros se la damos a Él para atrás. Amen. En forma de alabanza. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amen, amen. Eso es lo que el coro en sí eh, dice. Yo lo aprendí muchos años atrás que ya no me, no me acuerdo, bendito el nombre del Señor. Pero eh, días atrás hablábamos de, de, de las músicas y cuántos géneros de música. Alabado el nombre del Señor, a veces unos lo saben de una manera, otros de otra manera. Ah, lo importante es que todos podamos, al menos ahora vamos a intentar acoplarlo y lo, tal vez lo perfeccionamos cantándolo más después y lo introducimos a, a, nuestro, eh, eh, a nuestro grupo de, de coros y de ador, alabanzas que tenemos. Alabado el nombre del Señor. Amén, hermanos. Meni, meni, meni. Es para gozarse, ¿verdad que sí? El eh, día atrás tuvimos una plática, no me puedo acordar eh, que hablábamos de la música. Que si, que si cuántas cosas. Ah, yo no sé cuándo usted en su vida de pecado, cuando usted Exacto. estaba en su vida de pecado, le gustaba bailar. <coughs> <coughs> ah, y por supuesto, esa es una de las cosas que dice: bueno, cuando, dejamos, cuando venimos al Señor, pues dejamos toda esa forma de, de vida, de, de bailar. Pero yo estaba observando la iglesia, aquí todo el mundo estaba bailando. De acuerdo a lo que la definición bailar es, bailar es llevar el ritmo de la música con el cuerpo. Aquí todo el mundo llevaba la música. Vamos a ver, alabado el nombre del Señor. Tú eres la letra y la música, tú eres el todo para mí, tú eres la armonía, eres la melodía. Todo para tu nombre alabaré tú eres el poderoso señor de señores eres el rey de reyes ahora te devuelvo a ti la canción que me dice a mí tú eres el todo para mí ahora te devuelvo a ti la canción que me dice a mí tú eres el todo para mí, todo para mí. ahí vamos tú eres tú eres la letra y la música tú eres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 eh, que, que hacemos con gozo le devolvemos lo que nos ha dado pueden Aleluya, sentarse hermano, amén, muchas amén. gracias alabado sea el nombre del Señor ah, tenemos eh, algunas eh, distinguidas visitas que están con nosotros amén, amén. Aleluya. Ah, no queremos pasarlos por alto tenemos a Elba Elba, por aquí, Elba, Dios bendiga a Elba. Y tenemos otra Elba más. <ríe> Las dos son Elba. Por supuesto, ese es, ese es su nombre y ah, ahí lo dejamos. Eh, Dios les bendiga, si ellos están viviendo en Fort Walton y ah, le invitamos a que sea, siempre que les sea posible estén con nosotros para adorar el nombre bonito del Señor. Amén. Eh, aparece que alguien me dijo que ellos son de la República Dominicana, ¿cierto? Ah, qué bueno. Amén, amén. <coughs> Tenemos que aprender a hacer el, el, el morir soñando y el mangú y todas estas cosas uh, que a veces muchos no conocen. Pero, amén, qué bueno que están llegando gente que nos... Nos van, a, nos van a, a enseñar, pienso yo, la gloria sea para Dios. También tenemos con nosotros a uh, uh, Fabiola López Díaz, otra Fabiola López Díaz, que está en la parte atrás amén Levanta tu mano para que te conozca o ponte de pie como quieras. Uh, ella es familia de la hermana Sandra y una familia hermosa y que, y que alaban a Dios y eh, ojalá que ellos eh, eh, se establezcan y podamos eh, unirnos siempre en lo que es la adoración a nuestro Dios algo que no podemos dejar de hacer y menos en los días que, los, que estamos viviendo nos doy no, no, a entender hermanos eh, estamos viviendo en días tan delicados y tan eh, ah, que no podemos dejar de adorar el nombre bonito de nuestro Dios mi esposa ha estado enferma y ya usted ven que casi no ha tosido, parece, muy poco. Ah, eh, dos noches atrás creía, creía yo que tenía a tener que hacer algo y no sabía qué. Ah, acudimos a la oración y eh, trajo un poco de paz y, y demás, pero eh, parece que fue ayer, ah, la llevé a uno de los médicos que yo conozco en aquí en el pueblo y qué bueno que uh, parece que los medicamentos eh, están, están funcionando. Uh, so no tenemos nada en contra de los medicamentos. Uh, como le trabajaron a ella, yo, yo también lo estoy usando sí, por, para, para ver si eh, también, porque eh, ahí, estamos en la época de los resfriados, de las uh, alergias. Uh, y sobre todo sabemos que hay una época de, de enfermedades extrañas, podríamos llamarle plagas. Eh, y todas estas cosas eh, entendemos que son principios de dolores. Estamos en esos días. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que el Señor viene pronto? Eh, y, y la palabra pronto es una palabra interesante. Eh, dependiendo desde de qué punto de vista usted la exprese. Pero nos sentimos felices con estos hermanos y bendiga el Señor a todos ellos. Aquí estamos los jueves en la noche con los programas de las sociedades de damas, caballeros, jóvenes. Uh, los viernes tenemos escuela bíblica. Uh, martes la oración. Y los domingos, pues a las 6.30 tenemos nuestro culto de adoración, que es lo que hacemos. Hoy faltan algunos hermanos, eh, pero he hablado con algunos que tienen niños enfermos, me han dicho que los niños están mejor, ah, simplemente que eh, a veces tal vez por el frío. ¿Cuántos saben que hace frío afuera? <coughs> ¿Hace frío? De hecho, <coughs> esa expresión es incorrecta. No hace frío. El frío no se hace. El calor sí se puede producir, por el, por el frío no. Frío es ausencia de calor. Donde quiera, que usted, donde quiera que haya calor, usted saca el calor y siente frío. ¿Sí? Así de fácil. Pero cuando decimos que hace frío, no, ya está hecho. Lo que pasa es que el calor se fue y entonces sentimos el frío. Así es, ¿verdad que sí? Ah, bueno. Bueno, ah, pero eh, qué bueno porque estamos en invierno y en invierno esperamos que haga frío. No quiero, estoy, estoy uh, observando las, las temperaturas porque tengo eh, unas cuantas matas de gandules y algunos no saben que son gandules, y yo no les voy a explicar, uh, pero están en flores y están para echar vainas y todas estas cosas son típicos de nuestros países, Puerto Rico, Uh, Santo Domingo, Cuba, el Caribe, uh, comemos mucho los, los gandules. Gandules, no guandules. Guandules es una, una comunidad en Santo Domingo. Guandules, pero no hablamos de gandules. Anyway, uh, le damos la gloria al Señor y esperamos que el Señor nos siga bendiciendo. Eh, en esta, esta mañana yo no pude estar, aunque vine por otras razones, un ratito al, al templo, pero bien temprano, uh, pero no pude estar. Traté de quedarme en la casa y relajarme lo más posible. Estoy tratando de pelear con estas cosas que andan. <coughs> y por eso, pues, no quiero eh, uh, fatigarme mucho. Pero lo que tengo que hablar es tan, tan corto que si yo lo entendí, ustedes lo van a entender igual. ¿Amén? Lo van a entender. Alabados el nombre del Señor. Ah, pero antes de abrir la Biblia e ir a la enseñanza, quiero tomar un minuto para presentar peticiones, necesidades y orar por los hermanos que no están y los que no han podido llegar. Y oramos siempre por los que van a llegar, por los que el Señor va a traer. ¿Amén? Yo pienso que el Señor va a traer. Y yo, y yo cuando oro y le digo, Señor, trae gente... Eh, yo soy un poquito, yo le digo, Señor, pero lo que sepan tocar, que sepan cantar, que, que prediquen, que enseñen, o sea, bueno, uh, pero uh, oramos por todos. Y si hay alguna petición particular, levante su mano, Esa es la forma de presentarnos delante de Dios y creerle a Él. Levantar la mano simplemente es un voto de confianza de que Dios lo puede hacer. Amén, hermanos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este momento, esta oportunidad que tú me concedes a mí de poder estar en este lugar. Gracias por cada hermano que está aquí presente. Yo te pido que la, la presencia de tu Espíritu San, Santo y la, la unción tuya, Señor, fluya de una manera especial y llegue a la necesidad de cada uno de nosotros. Te presentamos los que no han podido llegar por diferentes razones. Señor, en tus manos los dejamos. Gracias por todo. Creemos, Señor, que cada petición tú vas a tratar, eh, Señor, conforme a tu voluntad. Y te damos gracia en ello, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Cuánto dan la gloria al Señor? Amén. amén. Gloria a Dios. En el, libro del, en el libro profético del Nuevo Testamento, no no este Mateo 24, sino Apocalipsis. En el libro de Revelación, yo quiero hacer referencia brevemente a dos iglesias, de las siete iglesias que aparecen en los capítulos 2 y el 3. Vamos eh, a mencionar una bien breve, porque la voy a mencionar como referencia, la otra la voy a tratar de, eh, no sé por qué desde, desde, desde toda esta semana he estado mirando estas, estas lecturas bíblicas y se me han quedado dos palabras que no puedo pasar por alto y tengo que expresarla en este día. Tenemos capítulo 2 de Revelación, <coughs> encontramos lo que, el, el, lo que es el comienzo de lo que fue la, la la visita de, de, de Jesús a Juan en la isla de Pasmo, y el cual le envió mensaje a las siete iglesias de aquel entonces en Asia Menor y a, a, a lo que conocemos a sus pastores conforme como enseña, como enseña la Biblia. El, el versículo 1 del capítulo 2 dice, Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra y el que anda en medio de, las, de los siete candeleros de oro dice esto, yo conozco tus obras. Wow. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Yo, conoz <ríe> yo conozco tus obras. Ah. Mm. Y que andas... Y que y, y, y tu alto y trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son has sufrido has hallado mentiroso ha sufrido ha tenido paciencia ha uh, trabajado arduamente, versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Así dice su Biblia, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Uh, wow, uh, cuál es el primer amor? O cuál es el segundo amor? Uh, Entendemos y es lo que casi siempre enseñamos en, en los cuando comenzamos a enseñar a nuestros hermanos que amor aquí pues se refiere al amor de Dios para con su pueblo. En los evangelios Jesús dijo que nos amáramos los unos a los otros. Pero en una ocasión Jesús dijo, en uh, Juan 13, 35, Juan dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Bueno, ya el pueblo sabía que había que a, a, a amar, pero él dice, le doy un, man, un, un nuevo mandamiento de amor o otra clase de amor, si podía tomar, pensarlo de esa manera. So, el creyente siempre debe de, de amarse como la, en la familia de Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ah, el que no ama a su familia es pues, peor que un incrédulo, porque aún los incrédulos esos hacen y velan por su familia. So, la familia es algo muy importante en, en, en, en nosotros y más en, la, en lo que es la comunidad cristiana, los creyentes. Ah, qué bueno es reconocer que tenemos una familia. Por eso nos llamamos hermanos. Pero Jesús dice, ahora le muestro o le enseño un nuevo mandamiento que os amé los unos a los otros. O sea, otra clase de amor. Para no cansarle, y, y, y, y el viernes tengo entendido que se va a hablar de la... ¿De qué es el tema? ¿Ah? Del, del primer amor, o volven, volviendo al primer amor... Uh, Qué bueno, vamos a dejarlo eso para el, para el viernes, pero uh, tal parece que Juan quería decir, ok, no so, ustedes se aman como hermanos, eh, es algo natural en, en el cristianismo, pero le doy un, man, un, un nuevo amor. So, entonces, aquel amor filial, aquel amor de, de, de, de hermanos, ahora yo le quiero que usted entienda que el, un nuevo amor y el amor agape. Amor de Dios, derramado en cada uno de nosotros. La Biblia dice que nosotros amamos porque Dios nos amó primero. So, estamos en deuda si no amamos. Ah, yo entiendo que a veces hay personas que son difíciles de amar. Eh, eh, parece extraño eso, ¿verdad? Ah, pero hay personas que son difíciles de amar. No se, no, se, no, se, no se exponen, no, no se acercan, no se no comparten. Pero aún así eh, debemos de amarle solamente como hermano y como el, el, el cariño y o la forma en que se ama. Eh, la palabra amor tiene muchas formas de aplicarse, especialmente en nuestro español. Eh, decimos que amamos a los hermanos, amamos a los hermanos. A Dios, amamos eh, el carro, amamos la casa, amamos hasta el perro. Uh, un, un, la, misma, la misma palabra amor. Uh, pero eh, Juan dice un mandamiento nuevo. Y el nuevo es que se, ese amor llegue a un amor más importante. Y es el amor agape ama, al amor de Dios. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones podamos compartir y amar de esa manera. ¿Sí? Y ya usted sabe que la definición de, de amor es buscar el bien de otra persona a cambio de qué. A cambio de nada. Ah, si alguien le dice que lo ama, pero dice, bueno, te voy a amar, pero tienes que, si te exige cosas, entonces no, no te está amando, no ya viene haciendo interés. Pero eh, eh, eh, Dios nos ha dado ese amor, ese amor extrañable que a veces no lo entendemos. Ni, a veces yo ni sé cómo explicarlo, el amor de Dios. Juan 3, 16, el Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16, dice que de tal manera amó Dios a usted, a mí, al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. So, en, en, en Éfeso, la, eh, el, el ángel le dice, uh, uh, uh, o le manda el mensaje a la iglesia, y le dice ciertas cosas bonitas y, y, y, y buenas, pero, le, pero hay un pero, pero has dejado el primer amor, y eso viene lo, lo vamos a mirar. La, la, otra, <coughs> la otra iglesia es la iglesia de Filadelfia, que está en el capítulo 3, verso 7, y me excusan, si, eh, si esto sigue, pues paramos. Ah, y otros terminan. Eh, hay otros que están deseosos de, pastor, cállese, yo termino. Bueno, pero vamos a ver, vamos a ver si puedo estar de lleno. Ah, <coughs> la iglesia de, de Filadelfia, el nombre de Filadelfia tiene que ver con, el, con la palabra amor. En los Estados Unidos hay una ciudad que se le llama la ciudad del amor. De, uh, uh, ¿cuál, es, ¿Cuál es esa ciudad? La ciudad del amor. ¿Eh? Lo acabo de mencionar. Filadelfia. Filadelfia es, es, es un estado de, la, de los Estados Unidos y la palabra Filadelfa, Filadelfia eh, es la forma de expresar en otros idiomas, otra vez en el griego, de donde viene el, el origen de todo, lo que es el amor. El amor. Ah, pero en esta, en esta ocasión, Dios o Jesús le envía mensajes. Ah, y es la única, o una de las iglesias, la única que no encontramos reproche. Qué bonito es cuando vamos delante de Dios y nuestra, nuestra conciencia no hay reproche. ¿Amén? usted le pasa eso, ¿verdad? Cuando usted va delante de Dios y me dice, yo he hecho las cosas tan bien, Señor, que no, no, no hay reproche. Eh, se, se siente tan feliz de, de, delante, delante de Dios. Aquí Jesús se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Luego, las palabritas que he venido teniendo en, en mi mente son estas dos palabras. Yo conozco, en versículo 8, y también está en, en, en es, Éfeso. Yo conozco, pero entendamos, cuando, de, cuando dice aquí yo conozco, estamos, estamos leyendo, pero estamos leyendo la palabra de Dios y entendemos que, el, que la expresión viene de Dios mismo. ¿Están de acuerdo conmigo? Es el mismo Jesús diciéndole, lleva este mensaje. Filadelfia fue una de las iglesias que más sufrió por la causa de Cristo. Le dice el versículo 8: Hay una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Bonita, bonita eh, expresión. Ah, una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Sigue diciendo y dice: Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. El versículo 7 dice: Es aquí que yo. Entrego de la sinagoga de Satanás los que se dicen ser judíos y no lo son. Ah, esta expresión, por lo general, de la sinagoga de Satanás, eh, yo he escuchado personas que dicen que, bueno, entonces, eh, entonces eh, eh, Filadelfia era, estaba la, la sinagoga de Satanás. Bueno, eso no es lo que el texto dice. Ah, le, le, voy a da, le voy a llevar a otra cita donde se usa la misma forma de expresión, y usted verá, se va a dar cuenta lo que el texto quiere decir. Jesús le dijo, Jesús estaba hablando de ir a la cruz. El apóstol Pedro le dice, Señor, eso que nunca te contesca." Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Le estaba diciendo, <ríe> me estaba insinuando Jesús que, que Pedro era Satanás? No, estaba diciendo que, que lo que Pedro estaba confesando era el propósito de Satanás, de que no vayas a la cruz, no vayas a la cruz. El mismo concepto se, se, se aplica o se enseña a esta expresión de este texto de la sinagoga de Satanás, o sea, los que se congregan, habían allí personas que simplemente no estaban sirviendo al Señor como debían de servirle alabado sea el nombre del Señor, y que se prestaban para hacer las cosas mal y a todo lo que ofende, ofende a Dios, eran más le servían más a Satanás que a Dios, pero estaban dentro. Hmm. Estaban dentro. Pero dice que la iglesia eh, entregó a estas eh, personas, a los que decían que eran judíos, y no lo eran y, los, eh, y, y eh, a, a que vengan se postran, los haré que vengan y se postren a tus pies. Reconozcan que yo te he amado. ¿Cuántos de ustedes están seguros que Dios te ama? Que Dios te ama. Y probablemente usted tenga el mismo problema que tengo yo. La Biblia no, no, no, me, no me da dirección ninguna para yo poder medir el amor de Dios. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? ¿Hasta dónde, hasta dónde ama Dios? Bueno, Dios nos amó a mí y a usted hasta, hasta, hasta enviar a su propio hijo a morir en la cruz. Por los pecadores. Wow. Cuando una persona es relativamente buena, podríamos llamar, alguien lo, lo, lo, lo, lo reconoce, lo, lo defiende, pero por los pecadores, enviar lo mejor que había en el cielo, eso es amor. Alabado sea el nombre del Señor. Y la Biblia nos enseña perdón, a que nosotros debemos de amar. Con esa misma forma de amor. Pero el, la carta o el texto a Filadelfia se va basado en, en, en el ángel decirle, iglesia, tú has sufrido. Iglesia, tú has sufrido. Has tenido gente dentro de ti que son eh, de la sinagoga de Satanás. Hay que echarlo fuera. Bendito sea el nombre del Señor. Pero has guardado mi palabra, has guardado lo que yo te mandé que, que haga y has permanecido fiel. So, cuando el texto, el text, la, la expresión del texto donde dice uh, yo conozco, no está diciendo Dios yo conozco tus malas costumbres y tu pecado y te voy a castigar por ello. Lo que está diciendo es lo contrario. Yo conozco hasta dónde tú has sido fiel. Es como diciéndole a la iglesia, eh, aguántate un tantito, yo sé que has pasado y que no has negado mi nombre, has sido fiel, pero yo conozco. Yo conozco quién fue. Yo conozco quiénes son. Y yo me voy a encargar de dar mi alma alaba a Dios. Hay veces que nosotros queremos arreglar las situaciones por nuestras por nuestras propias manos algo típico de lo, del ser humano queremos y a veces no le dejamos lugar a la ira de Dios como enseña el apóstol Pablo déjale lugar a la ira de Dios para que se encargue sin que tengamos nosotros que entrar en esos en esa situación el texto, la expresión aquí es: cuando dices yo conozco, es yo conozco hasta donde tú eres fiel. Porque hay personas que a veces se paran al frente de las, de las congregaciones, aún en los mismos púlpitos y empiezan a decir tantas cosas que son, pero Dios dice: Filadelfia, tranquila, yo conozco. Mi alma alaba a Dios. Yo conozco. Ay, ay, el enemigo se levanta, mire, a veces nosotros usamos el, el, el evangelismo personal. ¿Cuál es un deber de la iglesia? De evangelizar nuestro vecindario, nuestra casa. Pero el enemigo también sabe hacer la trabajo de evangelizar y de, y de hacer tropezar y de hacer quitar el gozo y la paz y la alegría y la esperanza de que un día Dios, los cielos se van a abrir abril, y nuestro buen Señor, nuestro Salvador al que nos amó hasta la muerte ha de venir pero lamentablemente hay personas que viven amargadas, tristes porque alguien le cuenta ah, mira las cosas como se hacen, mira las cosas como se dejan de hacer alabado sea el nombre del Señor pero el, lo que Dios está diciendo aquí es no te preocupes. Yo conozco. Y alma alaba a Dios. Yo conozco. Y eso para mí es demasiado de grande. De que yo pueda entender. Que en mis momentos difíciles. En mis momentos de necesidades. De problemas. De, en mis momentos de, de, de luchas. De, de enfermedades o en lo que sea. Eh, yo puedo, eh, que yo pueda reconocer que tengo un Dios. Que tengo un Dios que me dice, yo conozco, yo conozco el problema tuyo, yo conozco tu necesidad. Sigue tú adelante, sé fiel hasta la muerte, alabado sea el nombre del Señor. Las últimas palabras del versículo, el versículo 11 dice, aquí yo vengo pronto, Retén lo que tienes, para que ninguno tome, ¿qué cosa? Tu corona y al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré su nombre en el libro de Dios, de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desende, desciende del cielo de mi Dios y, y mi nombre nuevo. El que tiene oído. Oiga esto. Es que tienen oído. Uh, en, en, en, en, en, en, no recuerdo dónde. En, una, en uno de los estados cercanos de la frontera de México. En México, cerca de la frontera. Hay una emisora de radio que eh, en ciertas bandas se oyen por aquí. Así con medias vaguitas, pero se oyen. Y habían unos señores, por lo menos dos señores que tenían un, un programa y ellos hacían noticias y comentarios, pero me, me, me gustaba la forma de, de, de ellos mover eh, los asuntos porque salía uno y le dice, oh, y lo llamaba por nombre, oye, oye señor, oye, y él decía, oigo. Y entonces le decía, y al rato salía, oye Juan, te oigo dime, grabado el nombre del señor. Bueno, Dios oye nuestro clamor. Dios oye nuestra, nuestra necesidad. Dios conoce hasta dónde nosotros estamos necesitados. La Biblia dice que no hay justo, desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Por qué? Porque Dios, tenemos un Dios que Él conoce. Un Dios que Él conoce nuestra necesidad, aún antes de nosotros presentársela tal vez. O orarle a Dios, o llevarla, o consultar con alguien. Ya Dios conoce nuestra necesidad. El problema es que hay veces que no queremos la misericordia de Dios. Esto es interesante. Yo he escuchado casos donde personas dicen, no, yo no, no, no, no, no, no quiero. Lo que busco no es que, que ore por mí y que la iglesia se levante en oración. Yo lo que quiero es que me saquen del problema. Y a veces no estamos aptos o en el, en el aquel para sacar a nadie de problemas. A veces nosotros mismos no podemos... Gracias a Dios por nueva vida. Yo, yo, yo me siento orgulloso dentro del uh, dentro del marco uh, es, me, de la palabra orgulloso la, del, de la forma sana de la palabra orgulloso. Me siento orgulloso de una iglesia como aquí porque hemos sabido serle fiel a Dios en momentos buenos y malos. Hemos pasado por momentos difíciles. Se han levantado gigantes, se han levantado cosas que nosotros no esperábamos. Pero hemos reconocido que el Señor conoce nuestra situación. Amén. Alabado el nombre del Señor. Si usted está pasando por, usted está enfermo, Dios conoce su causa. Amén. Si usted tiene un problema de, de finanzas, Dios conoce su causa. Si usted tiene un problema en la familia, Dios conoce. Alabado sea el nombre del Señor. Y debe, eso debe de ser suficiente para que nosotros nos sometamos al Dios grande que tenemos. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Siempre he usado esto y, y, y termi voy terminando con este pensamiento. Cuando tenemos, ¿cuántos aquí tienen un carro, un, un coche, un, un mueble, como dicen en México? Uh, ¿Cuántos tiene Casi todos tenemos, ¿verdad? Porque aquí la necesidad nos obliga a tener, no uno, a veces hasta dos. Pero si usted, tiene, si usted tiene un carro, usted lo usa. Si tiene en su casa un televisor, usted lo prende, lo usa. A menos que no sea de esos que le dicen a los niños, papá, quiero ver el televisor, bueno, míralo, pero no lo prenda lo aprendemos, lo miramos, lo usamos, lo tenemos. Amén. Si tenemos eh, muebles, no, lo, lo usamos, nos sentamos en ellos. Ahora yo hago una pregunta. Si tenemos a un al Dios grande de los cielos con nosotros, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué no creerle a Él cuando la palabra dice que Él conoce nuestra condición alabado sea el nombre de él. él conoce nuestra necesidad él conoce por dónde estamos pasando alabado sea el nombre del Señor a veces estamos pendientes más en lo que el hombre nos pueda dar o hacer y a veces tampoco que no cuando David, el rey David pecó Dios le llamó usted sabe la historia de Natán el profeta que le va y, y le declara su pecado y Dios le dice David, pecaste y no te voy a perdonar, te voy a castigar lo que te voy a dar es la oportunidad de que escoja cuál es tu pecado o, o cuál es tu castigo, perdón, que tú quieres que te haga bueno, que, que, que gane la guerra con mis enemigos, a, que tenga eh, la familia, buenas cosas. El asunto fue que llegó al término donde David dijo, Señor, si me vas a castigar, no dejes que yo escoja. Eh, castígame tú, porque el hombre no tiene misericordia. El hombre no tiene misericordia. Alabado sea el nombre del Señor. Eh, eh, el hombre, si va a usar, gracias a Dios que hoy día no se usan los, los 40 cantazos, Sabía que esa era una ley del Antiguo Testamento de que cuando a un, alguien hacía algo malo se le daban 40 cantazos era la ley, pero los verdugos eran sabios y le daban 39, porque, para evitarle que le vaya a dar uno de más. Porque si le daban uno de más, en vez de darle 40, le daba 41, la ley decía, entonces cójalón a él, al verdugo, y denle a él también porque le abusó de lo que la ley decía que le dieran. Le dio más. ¿Han leído ustedes eso en la Biblia? Ah, qué bueno. Eh, eh, entonces, repito, para, para concluir. El santo, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Hay una puerta abierta delante de ti, pero sobre todo, sufre con paciencia, lleva a cabo el vituperio. ¿Sabe lo que la palabra vituperio quiere decir? Alguien no sabe lo que vituperio quiere decir. Alguien no sabe, no sabe lo que es vituperio. ¿Todo el mundo sabe? ¿Alguien levantó la mano? La hermana no sabe lo que vituperio es. La, la, la, la palabra vituperio es una palabra que se usa muchas veces en, en la Biblia, especialmente a un mismo Jesús uh, y, y los, los antiguos la usaban, la, la palabra lo que quiere decir vetuperio, lo que quiere decir es eh, sufrir la vergüenza pública. ¿Sí? Si yo hago un disparate, hago algo malo y me llaman a las a, a, a horas, allá un cuartito y me, y me regañan, pues, pues está bien, me regañaron, qué bueno, pero, pero no, no, no lo lleven a las, a, la, a, a las redes, al público, porque es que el público nunca te va a dejar... Te van a poner la etiqueta. ¿Ustedes sabían que a la gente le ponen etiquetas? ¿Sabrá Dios cuánto, yo cuántas etiquetas yo tengo por detrás? Y no me doy ni cuenta, pero a, a la gente se le ponen etiquetas. Este habla mucho, este no, no sabe cantar, este era otro. Y le pasan poniendo etiquetas. Pero qué bueno lo que el mensaje de Filadelfia. El ángel dice. O jesús dice yo conozco amén te pusieron etiqueta yo conozco los que ponen etiqueta y yo conozco lo que es que cuál es la, el, el, el, el propósito de, de, de, de, de querer eh, a, a llegarte a ti pero la gloria sea para dios que el amor de dios ese amor ese amor agape ese amor de dios que es eh, que es hasta para mí difícil o imposible de poder explicarlo hasta dónde me ama Dios a mí. Hay un corito que los niños cantan que dice: ah, ¿Cómo es que dice? El amor de Dios es tan grande que no puedo irme fuera de él, ni a ninguno de los lados, ni más alto que él, ni más bajo que él, porque por donde yo vaya, él está más allá. Cuando le dan la gloria a Dios. So, Sirvámosles a Dios con alegría, contento, eh, aprendamos a entender que la vida no todos son color de rosa. Que la vida no solamente las cosas tienen que ser buenas necesariamente. Hay momentos difíciles, hay momentos donde tenemos que llorar, gemir, alabado sea el nombre del Señor. Lo importante es que podamos decir, oh, yo es, es, he escogido a servir a un Dios que Él conoce mi condición. Que Él conoce mi vida. Y que está dispuesto a escucharme. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Si en esta noche alguna persona eh, no ha hecho un voto, no ha hecho un propósito de, de acercarte a Dios. Por la razón que sea, yo te invito a que te acerques a Dios. Pero acércate con este pensamiento en, en mente. Señor, aquí estoy y tú conoces. Tú conoces. Mi familia dice esto, los, los vecinos dicen esto, los amigos dicen las otras cosas, pero tú conoces. Tú conoces mi corazón. Tú conoces lo, lo, lo que en realidad llevo en mi vida. Alabado sea el nombre del Señor. Y un corazón contristo y humillado, dice la Biblia, que Dios no desprecia. Contristo quiere decir un, un corazón humillado a Dios. Cuando venimos al Señor en, una, en forma de humillación, olvídate de quién dice o quién deja de decir. Acuérdate siempre que Dios conoce tu condición y sabe que somos polvo y que de nosotros mismos nada podemos hacer. Que sin Él nada somos. Jesús dijo, sin mí ustedes nada pueden hacer. pedí buscan. Porque yo conozco el, el momento y la necesidad de la, de la iglesia. ¿Cuántos cuánto pueden entender eso? Yo no sé cuál, si usted está pasando por un momento de necesidad o está pasando por un momento de bendición. Si a su vida han llegado las vacas flacas o han llegado las vacas gordas como dice el libro de Daniel. Sea cual sea la situación, acuérdate que Dios conoce. Dios conoce tu condición, Dios conoce tu necesidad, Dios conoce lo que, el anhelo que hay en tu corazón. Y lo importante es que a Dios no podemos engañarlo. A, la, a otra persona le podemos decir te amo. Y si una persona dice, te amo, ¿qué uno va a decir? Que no me ama, si ella dice que me ama, pues ahí se quedó, me ama. ¿Sí? Yo, yo, yo he aprendido, aprendí un tiempo y creo que usaba esto muy a menudo, decía, si, si me vas a decir a mí que me ama, no me lo diga, simplemente, ámame. No me lo diga, simplemente, ámame. Aunque, por supuesto, eh, entendemos que es muy bonito escuchar de alguien que te diga, te amo. ¿Amén? Te quiero. Qué bonito suenan esas palabras. De quien sea. Alabado sea el nombre del Señor. Yo me he encontrado con personas en la, en la calle, los saludados. Personas que de años no los veía. Y me dicen al novio. Te amo. Y yo, Qué bueno. Qué bueno que llevo eh, en la mente que alguien, aunque sea, aunque sea por un decir, lo importante es que Dios no hace cosas simplemente para que digan ni para que le den aplauso. Él hace porque de acuerdo a la necesidad del hombre, así te la ha hecho. De acuerdo a como tú siempre, así vas a cosechar. Alabado sea el nombre del Señor. De acuerdo a como sea tu caminar en el Señor y tu, y tu fidelidad a Dios, Dios conoce eso. Y de ahí estriba la bendición tuya. Alabado sea el nombre del Señor. A Dios no podemos engañarlo. No nos engañemos nosotros mismos. Dios no puede ser burlado por el hombre, porque todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. La iglesia de Filadelfia, una de las iglesias más sufridas en el tiempo de la persecución, en el tiempo de momentos terribles para los que confesaban la fe en Cristo Jesús. Pero, a Jesús, pero Jesús le dice a ellos, en medio de todas estas cosas, yo conozco. Jóvenes, Dios los conoce a ustedes. Damas, caballeros, niños, todo, que, todo el que me puede escuchar y entenderme, Dios conoce. Dios conoce lo que tú haces. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que Dios al, al orgulloso lo mira de lejos, porque Él conoce. Cuando alguien simplemente está haciendo un acto de orgullo. de, de, de, de, de. ¿No, ¿No cree usted que vale la pena servir a un Dios que conoce nuestra condición? Que conoce nuestra necesidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y el hecho de que Él lo diga, como se expresa en esta, en esta carta a Filadelfia, la, da a entender que lo que está diciéndole es una nota de confianza no te, no, no, que la persecución no te preocupes que se cerraron las puertas no te preocupes porque yo conozco yo conozco yo te conozco a ti yo conozco tus obras y si las obras son buenas el que siembra para dios y para el espíritu del espíritu va a cosechar vida eterna, cuánto le dan la gloria a Dios solo no dejes que nadie te, te quite el gozo que nadie te, te diga ah, cosas que, que a lo mejor ni son a veces ni ciertas simplemente créele a Dios que Él conoce tu condición Él conoce tu necesidad alabado el nombre del Señor y si él y si Dios te quiere bendecir Él te bendice yo lo tengo por experiencia hay veces que yo he estado pensando, bueno, ya el, el fin de mes viene y aquí está mi, mi, eh, mi presupuesto y estoy aquí. Y de repente llegan bendiciones que yo no esperaba. ¿Por qué? Porque Dios conoce mi necesidad. Hay, hay algunas personas que dicen, oh, eh, Dios trabaja conmigo de una manera muy bonita porque cada vez que se me rompe el carro, Él me envía una bendición. Dios trabaja conmigo al revés. Él me manda la bendición y después se me rompe el carro. So, cada vez que yo, cada vez que recibo una bendición, Dios, déjame aguantar ahí, porque algo, algo se va a romper en la casa. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios es bueno. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Dios no nos va a dejar desamparados. Dios no nos va a dejar a usted en vergüenza. Dios va a levantar su nombre en nuestras vidas. Y la iglesia seguirá adelante. Y la presencia de Dios se dejará ver, pero es al Dios que nosotros entendemos que Él nos conoce. Entonces so, recibamos esas, esas dos palabras, yo conozco, como una expresión de agrado, agradable, donde Dios nos dice, no te preocupes iglesia, nueva vida, yo te conozco, yo conozco tus obras, yo conozco lo que hay. Aunque otros digan y quiten y pongan y, y, y, y... Yo conozco. Yo Dios te conozco. Y te voy a bendecir. Y abriré puertas delante de ti. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Y abriré puertas delante de ti. Para que Dios sea glorificado. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? O sigue esta noche antes de irnos, alguna persona que ha escuchado estas palabras y por alguna razón... Dios te ha ministrado en los cánticos, en lo que se ha hecho y reconoces que necesitas a un Dios como el que la Biblia enseña. Un Dios que nos conoce y que conoce nuestra situación y que, nos, y que podemos acostarnos tranquilos de que Dios está trabajando. Como dice un himno que cantamos, mientras nosotros, mientras él calla o algo así, Dios está trabajando. ¿Mm? ¿Cómo es que dice? ¿Qué? Cuando todo está tranquilo en silencio y a veces, ah, nunca pregunte dónde está Dios. Pero el Salomón dice porque son palabras que son necias. Ah, el día de mañana será mejor. Necio. Palabras necias. El día de mañana puede ser tan peor. Lo que nosotros necesitamos entender es que nuestro Dios conoce ...a cada uno de nosotros por nombre... ...como dicen los hermanos por ahí... sabías de eso?... ...nos conoce por nombre... ...y nos bendice por nombre... para alguna persona en esta noche antes de irnos... ...que necesitas estar a Cristo como tu salvador... ...o necesitas reconciliarte... ...o necesitas hacer un nuevo pacto en tu vida... ...un propósito nuevo... ...para que Dios te bendiga... ...y te ayude, te ayude adelante... ...y tú puedas salir de este lugar... Eh, ...reconociendo que de aquí en adelante... Dios, Dios me ve, Él me conoce. Si, si me caigo, Él me conoce. ¿Sí? Porque a veces eh, eh, eh, se, se oyen historias de que a veces el justo cae y los demás le pasan por encima. Pero la Biblia dice que si siete veces cae el justo, siete veces Dios lo levanta. Eso sí, si esta noche necesita la oración, necesita un propósito con Dios. Levanta tu mano ahí donde está, oraremos por usted para que Dios se glorifique y para que el propósito de Dios se cumpla en usted podamos seguir hacia adelante. Bendito el nombre del Señor. ¿Habrá alguna persona que necesita la oración? Alabado sea el nombre del Señor. Uno. ¿Alguien más? ¿Alguien más que necesita la oración y necesita? Ah, no había pensado porque yo estaba a veces desesperado. Yo a veces estoy inquieto por esto, pero ahora entiendo que Dios conoce. Dios me conoce. Dios conoce mi necesidad. Y conoce mi problema. Y a su tiempo Él se va a glorificar. ¿Alguien más necesita la oración? Antes de irnos y orar alabado sea el nombre del Señor Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús me acerco a ti para honrarte, darte gracia darte honra mi Dios porque tú eres bueno, misericordioso lento para la ira y grande en misericordia Señor lo que has puesto en mi corazón lo he dado y gracias porque me ha dado la fuerza, la salud para poder hacerlo. Y te pido, Señor, que estas palabras queden en cada uno de nosotros. Y que a través del silencio de la noche, Señor, esas palabras, Señor, se repitan en nuestra mente. Yo te conozco. Yo te conozco. Yo conozco tu vida. Yo sé quién tú eres. Y te voy a bendecir. Alabado sea el nombre del Señor Padre te lo pido en el nombre en el nombre glorioso de Jesús Te pongo las peticiones en tus manos Para que tú obres como tú quieras En Cristo Jesús Amén, amén, amén ¿Cuánto le dan la gloria al Señor? Bendito el nombre del Señor Dios te bendiga, Dios te guarde El martes tenemos nuestro culto de oración Y ciertas eh, pláticas que tenemos De acuerdo al tiempo pero uh, únete al, al programa de la iglesia y el Señor nos va a bendecir. Déjame la hermana María con su... Uh, aquí ahí. Dios me lo bendiga una vez más. Amén. Mañana lunes lo tenemos libre. El martes oración a las 7 de la noche. El miércoles discipulado. El jueves a las 7 los jóvenes. El viernes a las 8, vigilia, van a hacer un resumen de la clase y después empezamos con la vigilia, amén. El domingo a las 6 de la tarde dirige la hermana Abby y dos partes, una para la hermana Sonia y otra para el hermano Jorge Galindo Padre, amén. Dios me lo bendiga hermanos. Gloria al Señor, Dios le bendiga, póngase de pie, amén hermano vamos a ponernos de pie, aleluya, y en lo que por ahí este, después todo toca una alabanza, algo por ahí, amén, nosotros usted y yo le damos gracias a Dios por este momento, por este tiempo, por su palabra, que siempre llega a tiempo, y nos despedimos de este lugar y de uno de los otros, pero le pedimos a Dios que su presencia siempre nos acompañe, que siempre esté con nosotros el favor de Dios, amén, Padre en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche Padre por tu amor tan grande, por tu misericordia, por tu fidelidad Señor para con nosotros, gracias mi Dios, te damos gracias Espíritu Santo de Dios en esta noche Padre por tu presencia Señor, por tu presencia Padre en este lugar Señor, tocando cada vida, cada corazón, te damos gracias por todo Señor, lo que hemos recibido de parte tuya, por lo que tú estás haciendo Señor para con nosotros, por lo que vas a hacer Dios mío, aleluya, en el nombre de Jesús Jesús, porque tu obra no termina aquí, Padre, que el que empezó la buena obra, la perfeccionará, Señor, cada día a día, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, le damos. Y en este momento, Padre, nos despedimos de este lugar, Señor. Te pedimos que nos guardes, Padre, en el camino hacia nuestra casa, Padre, que nos libre de todo accidente vial, automovilístico, Padre. En el nombre de Jesús, levanta vallado en tu pueblo, en tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo forme un escudo alrededor de cada familia, cada, cada persona representada en cada familia, aquí en esta hora en el nombre de Jesús, Señor. En tu mano lo ponemos, Padre, y a usted le damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores en esta noche. Y despídase de su hermano, amén, yo me lo bendiga. Gracias, hermano.